Red Emprendia ha crecido, se ha hecho mayor de edad. SPIN 2012 abre una nueva etapa de nuestra red, más internacional, con una mayor capacidad de interlocución con otros agentes públicos y privados en torno al emprendimiento empresarial y con una mayor proyección y representación en esa pieza indispensable del espacio iberoamericano del conocimiento que es precisamente su sistema universitario. La Red Emprendia forma parte de la familia iberoamericana y, por ende, su participación en el espacio iberoamericano del conocimiento será esencial para dar cumplimiento a los objetivos del mismo. Para Banco de Santander es un honor poder participar en este primer foro iberoamericano sobre emprendimiento universitario convocado por la Red Emprendia del Mundo. Banco de Santander es el primer banco europeo ...y primer banco de América Latina... ...y también es el que más recursos dedica... ...al mundo en apoyo a las universidades... ...en todo el globo... ...cuando hace siete años la Universidad de Santiago... ...y la Universidad de Barcelona... ...nos propusieron ser en aquel momento... ...socios fundadores de la Red Emprendia... ...éramos plenamente conscientes... ...de la vocación iberoamericana del proyecto... ...hoy en este acto comprobamos la gran dimensión... ...que ha tomado esta magnífica idea. Es cierto que todavía queda mucho camino por hacer pero no es menos cierto que cada vez son más jóvenes universitarios los que toman la decisión de emprender, de buscar nuevos proyectos, importantes proyectos basados en el conocimiento, basados en el desarrollo tecnológico y, por lo tanto, proyectos innovadores que son los que hoy día está necesitando nuestra sociedad. Todos sabemos... Permítanme una pequeña referencia personal, pero los que hemos trabajado con anterioridad en la experiencia, en la aventura empresarial, que llevar una idea hasta el mercado no es tarea fácil. El objetivo es ambicioso, muy ambicioso. Fomentar el desarrollo de las empresas de base tecnológica, de empresas generadas por emprendedores que tengan ideas, que las generen en sus universidades y que sean capaces de cogerlas de la mano y llevarlas adelante, porque con ellos generaremos más empleo y haremos, sobre todo, a nuestra sociedad mejor, vivirá mejor, tan importante en este momento. Queremos también explicar y concretar cómo transformar una idea de empresa en un proyecto viable. Lo que se pretende con esta actividad es fomentar precisamente la creación de empresas y el trabajo por... ...cuenta propia, aumentar por otro lado la creatividad... ...como fuente de resolución de problemas... ...e identificación de oportunidades de negocio... ...y fomento por supuesto de la utilización de la tecnología... ...y muy particularmente de las Tics como elemento diferenciador. Estoy segura que juntos, de la mano de todos... ...de la mano de iniciativas tan importantes... ...como esta red de emprendia que pone en marcha... ...y que organiza el Banco de Santander... ...de la mano de la Universidad... ...que es lo mejor que tenemos... ...que es el talento, el capital humano... ...vamos a conseguir esa España mejor... ...esa España del empleo... ...esa España de las oportunidades... ...que todos los españoles hoy deseamos... ...muchas gracias. A lo largo de mi vida, créanme... ...he organizado muchos encuentros... ...pero nunca, como hoy... ...había sentido tal pasión en los participantes... Nunca como hoy había visto un brillo tan intenso en los ojos de sus caras felices. Los pueblos que no emprenden son pueblos que se mueren. Muchas gracias por su atención.